y estamos yendo y viniendo. Ahora finalizamos acá esta conferencia de prensa y nos vamos para nuevamente para el territorio, para discutir con rodeados de, de policías, de milicos, este, que, que están permanentemente acosando. De hecho, la compañera de este Perillén hace poco denunció a gente del COER eh, por acoso, acoso, eh, acoso sexual, eh, cuando ella se dirige al baño. Por casualidad sucede lo que sucede. Entonces, bueno, hay, hay, hay demasiadas, demasiados indicios demasiados indicios para determinar de que hay una, una, una clara relación entre lo que pasó y las fuerzas que están eh, apostadas en este lugar. Eh, Pero ¿quién se hace cargo de esto? ¿Quién, ¿Quién interviene? La Secretaría de Derechos Humanos de acá, de la provincia de Río Negro, jamás se acercó al lugar. Ahora sí, ¿no? Ahora que está la situación eh, compleja. De hecho los peñis de Loft que, que entreo señalan claramente que cuando gana eh, las elecciones, ¿sí? el partido de, de carrera de la gobernadora, eh, le gritan eh, al, al peñi que asesinaron, ahora se va a poner lindo. ¿no? Eh, la, la, la fuerza de seguridad dice, ahora se va a poner lindo. Y el Estado también, el Estado lucra... No, pero... Nosotros vivimos pidiendo al Estado que se, que se siente así. Nosotros podemos decirle cómo queremos nosotros, cómo queremos vivir, porque tenemos un derecho. Que queremos las tierras para vivir, no para vender. Nosotros hemos recuperado tierras, pero son tierras comunitarias. Toda la gente que no tiene va ahí y hace su casa y trabaja. Y los chicos contentos porque son niños que quieren volver a los territorios. Y cada uno de nosotros tenemos la obligación de ser voces y defender eso, a esos niños, porque los niños lo saben. Nosotros, yo sufrí mucha discriminación con la gente, con la gente blanca, de muy chica, cuando quedé huérfana. Me ataban las manos con una madera porque yo era izquierda. Me pegaban porque limpiaba la mano con esto, todo eso era asunto. Y yo ahora voy a permitir que hagan con los niños o no. Con los niños no se metan. ¿Eh? porque ellos son el futuro, pero ¿qué futuro le vamos a dejar si nosotros no, no nos plantamos como, como realmente tenemos que plantarnos? Creo que nadie va a querer que mañana aparezca su hijo en un ataúd, creo que las mamás tenemos que pensar eso, y los padres también, no nos vamos a morir de hambre si sabemos trabajar la macu, no tenemos que estar viviendo del Estado, el Estado lucra con nosotros, la plata que sale un montón de, de, de recursos para, para los pueblos originarios, lo utilizan todos los ricos, lo utilizan. Y a nosotros no nos dan nada, ni siquiera nos dejan progresar. ¿Qué siente usted cuando los propios vecinos a veces le hacen, la discriminan, o por ahí no entienden la idiosincrasia y cómo tiene que vivir el pueblo mapuche? Nosotros ya eso lo tenemos asumido. Porque si sí le enseñamos a nuestros niños Que no tienen que ser lo mismo ya no, no, Todo lo que digan cuando nosotros No nos interesa Porque sabemos Que no somos así, lo tenemos asumido Sabemos la clase de personas que somos Pero también sabemos Qué clase Mapuche hay Como hay gente no Mapuche Que son traicioneras, nosotros también Tenemos eso, pero también Lo Lo, lo descartamos pero le hablamos primero Le hablamos primero Si ellos no entienden, bueno, en su vida, fuera Pero lamentablemente este, Tenemos que ser muy conscientes de las cosas Porque nos han metido una cultura que no es de nosotros Y esa cultura nos enseñó cosas malas Nos enseñó a ser egoístas Pensar en nosotros lo más Y nuestra cultura no es así Mi mamá nos decía siempre cuando ven a una persona que está trabajando, vaya y ayude. Si esa persona necesita algo, dele. Esa es la cultura nuestra. No que para nosotros nomás. Y ese es el problema acá. El problema acá es eso. Que los ricos quieren plata, pero cuando se mueren no se llevan nada. Y ellos pagan, ¿sí? Pagan a eso. Mafioso como anoche. una vergüenza lo que hicieron ahí. Corrieron a todos. Chicos, mujeres, ancianas. Le patearon al auto y a la bien. le dijeron que la iban a matar, y trabajan en el municipio, esa es la gente que tienen acá. Estamos Esta hablando, como es usted el, dice, de eh, Bolsón, propiamente. Es la gente acá de Bolsón. Son de Bolsón, todos ah. son de Bolsón. Los que íbamos a la escuela, bueno, los chicos que estaban arriba en la, de allá en la comunidad. Nosotros que teníamos... Cerramos así nuestro repaso, nuestra crónica urgente con todo este material que ha trabajado de manera incansable el periodismo popular, el periodismo real, eh, concreto, el realmente existente, para utilizar términos que nos convoquen hacia la crónica de la noticia en territorio. ¿eh? Estamos hablando de Anred, de los medios de comunicación populares, de la revista Cítrica, de la agencia Tierra Viva, de FM Alas, bueno. Esperemos seguir sumando nombres, uno este lo dice también de esta manera torpe y atravesada también por este impacto de otro asesinato más. Elías Garay y Gonzalo Cabrera, otras víctimas del sicariato mediático y el sicariato también vinculado a la propiedad de la tierra en la provincia de Río Negro. Podemos hablar también en gran parte de la Patagonia. Cuánta complicidad de los medios terratenientes, cuánta complicidad de estos aparatos políticos vinculados a un fascismo que sigue creciendo en Argentina y que está permanentemente blanqueado por precisamente estos medios que fogonean el racismo y la violencia contra nuestro pueblo originario, el pueblo mapuche. Nos despedimos hasta la semana que viene acá por nuestro canal con Más Cartago. Hasta entonces tiro a la noche, te prende fuego la casa, te patotea. Tenés que ser eh, su familia con todo, digo. mucho aguante. Hay que tener aguante acá. A mí hace un poco día atrás la lluvia fuerte que se largó. Yo vivo acá en el bajo, el agua me llegaba hasta la rodilla.